Niño, niña, craneano, craneana que nos estás viendo, nosotros somos Cranion, el poder del rock <risa> Y este día queremos hablarte del fabuloso día, del glorioso día, del día del Padre ¿Quién es el amigo de mi padre? ¡Padre! Ah, pues sí, mis niños ya viene el día del padre. Eh. Y entonces te queremos ofrecer algo sumamente chingón: los productos del cráneo. Sí, en los chingados. Es que ingresar a nuestra página web, que es www.cranium.com.mx Y ahí están las ligas para, aparte de ver todos los contenidos de la banda, eventos, redes sociales, música. También tenemos nuestra tiendita virtual y tenemos por ejemplo ese tarrito cervecero, que está bien chido, que te cuesta 77 pesitos. A ver, padre, ya que te lo compres tú, lo regales a tu papá o a ver si tu ¡Se chupa bien chido en él, niños! ¿Será? ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos la playera oficial de o sea, la banda sí. y hay para dama y para caballero casi, claro. Y tiene un costo de 157, igual la pueden checar ahí en la página. Ahí están las fotos de la carlaca es, encuerda, nada más con pura playera. Exacto, para, para que, que vean cómo se, ver se, se les puede ver. <risa> <risa> <risa> o para estos soles, implementos que hay también y tenemos. La lluvia. Y la lluvia. Se siente regacho cuando no hay capote. <risa> Sí, Así lo es, también tenemos la gorra oficial de Cranion, ¿Qué tal eh, eh hasta con su holograma aquí de autenticidad wow. right. También es solo 77 pesitos Y tenemos el disco, el disco llévelo, llévelo 157 pesos, con grandes melodías de ayer y de hoy que se llama Give Me Your Clothing, dame tu ropa para el público anglo Andrea, selva de mi tierra, Tú y tu sombra, teatro hermano y todas las demás canciones contenidas en este hermoso disco Como pueden ver, el trabajo gráfico es impecable se abre de las de acá y dice no. Es uy, está uy, el disco, oh, que me okay. <risa> <risa> 157 pesos, llévelo, llévelo, bara, bara. Es el remasterizado y remezclado, niños. Sí es. es, ya con mejor sonidos, mejor presentación, mejor todo. No me acepten imitaciones. Ah, sí, de... no, no, no, esperemos este que fácil. todavía no haya imitaciones por este ahí. Estos son costos más envíos. tú vives fuera de la Ciudad de México o, o fuera del país, entonces, también hay un costo por el envío, pero tú preguntas. Es y, una bicoca, es una sí, bicoca. Sí, es, sí, es pues, simple, sencillo. Para tanto es placer. Para tanto placer y tanto ¿Claro? gozo. Claro. Porque craneo ¿Claro? siempre es gozo, ¿Claro? gozo. Es la sonrisa de la carita. Sí, de sí. Pues muy bien, ya lo saben, visiten www.craneo.com.mx y ahí encontrarán estas bellísimas eh, mercancías, mercaderías, chulas, Muy chulas. ¿ah? Nos vemos en la que sigue. Felicidades a todos los papás, excelentes regalitos y. Si les gustó este pedo, denle like, por favor. Nos vemos en la que sigue, ya saben, pórtense mal, cuídense bien y adiós. Cráneo del poder del rock. El ingeniero Rodríguez.